Chicos, nos hemos venido aquí a haceros un unboxing Un unboxing de un producto que ellos todavía no saben qué es, ¿verdad? Pero es algo que os va a gustar mucho, os lo aseguro, ya veréis A ver chicos, venga, llevadlo ahí a la mesa ¡Vamos, trabajos! ¿Qué será? ¿Qué será? Una mierda Bueno, pues antes de nada vamos a ver el paquete Está chulo, ¿eh? Sí ¿Qué pondrá ahí? No lo abra, como lo abra tendrá más suerte de tu vida ¿Cómo? La verdad es que la caja es chula, ¿eh? Parece sacada de, de una película Si hay algún chino que sepa de esto, que nos ponga en los comentarios lo que por favor Aquí pone precaución residuos tóxicos de China. Residuos tóxicos de China. Sí. Bueno, pues venga, intentad abrirla, vamos a quitarle. ¡Oh, ¡Qué bruto! Oye, no bruto. Oye, pero ¿en qué momento? ¿En qué momento habéis pensado que había que romper la caja? A ver, hay que quitar primero esa cinta blanca, bruto. No, no, esa cinta. No, Jairo, no siga. Abrirla primero, puy. Vale, vale, despacio. Despacio bien venga vamos a ver ir retirando poco a poco a ver, a ver qué va apareciendo oh. Oh, yeah. ¿Qué es esto no espérate vamos a ver si soy capaz de sacarlo de la caja y romperlo en esta caja que contiene... ¿Esto cómo se abre? incluso en chino Sí, sí, estudiado en chino. Chinuciones. ¿Esto qué es? Yo qué sé. Eso va a ser para hacer hielo. Pero ¿sí es como si fuese sal. A ver, Blanca, enséñanos los cables que hay ahí. Muchas cosas chicas. A ver, ¿eso qué es? A ver, Abel, enséñanos de uno en uno. Como si fuese a hacer algo. Muy bien, eso parece para enchufarlo en casa a 220. Esto es muy raro. Lo cual, Esto. Este es Ah, eso eso es es es es Eso va... va. <risa> Perdona, ¿qué ha pasado? A ver, es un cargador, uno es para enchufarlo al mechero del coche y otro es para enchufarlo a 220 en casa, lo cual está muy bien. A ver, Jairo, abre lo que veamos la capacidad que tiene. Vamos a ver, como podéis ver... Una Coca-Cola. Pues es como un microondas de tamaño un poco más grande un poquito más grande Me quito yo he pedido yo dos, que que no me deja a mí también porque me he pedido yo dale, sí, dale. dale. Oh, wow. bonito esta es probablemente la mejor nevera camper que podéis encontrar en el mercado y por qué? pues porque todas valen mucho dinero y esta... Vale está en torno euros. a 200 euros, que para ser una nevera de compresor no, pues está vale cinco muy bien... 5 euros. 5 tortas te voy a dar, hijo mío. <risa> una nevera similar hasta ahora solo podíamos encontrarla a partir de 350 euros. Esta nevera portátil tiene la ventaja de que es de compresor, es de compresor, no es de peltier ni es de eh, sistemas chungos extraños, ¿no? Entonces... Al ser de compresor, pues, enfría hasta menos 20 grados centígrados, ¿eh? Lo cual está, pues, pues, muy fresquito. Yo quisiera yo estar ahora un poquito a menos 20, un rato o que sea. Aquí hace un calor, aquí hace un calor ahora mismo, nos estamos cociendo. Esto yo creo que me ven lo de asuntos sociales y, y me quitan a los niños. Bueno, a nosotros nos la han regalado por ser youtubers famosos. Mentirosos. ¡Mentiroso! Pues ¡Callaros ya, hombre, que eso queda guay! Sí, bueno, pues nos la ha mandado la marca Alpicul para que le hagamos una review. <risa> no nos ha costado un duro. Eso es lo que hay que decirle a mamá. ¿Vale, chicos? Nos la han regalado, no nos ha costado un duro. A los, al resto de personas le viene a costar unos 200 euros. Esta es la versión de 20 litros. ¿Veis el pedazo de tapadera que tiene? Mira qué tamaño. Bueno, pues esta tapadera... La versión de 15 litros es igual, pero con una tapadera plana. Es que son muy listos los chinos estos. Aquí podéis ver el... El, el compresor. El compresor que es lo que hace que, bueno, pues que sea una nevera de compresor. Aquí tenemos una entrada USB. En la que podemos cargar, eh, enchufar cualquier cosa. Y poner música. ¿Ve? Y poner música. ¿Ve? Y poner música. Somos. Y, y poner, poner música. También os voy a decir una cosa. Yo pedí una a AliExpress. Me mandaron el seguimiento del paquete y cuando me ponía entregado, resulta que estaba eh, la habían cogido en aduanas y lo habían devuelto. Me devolvieron el dinero y al final lo he pedido en Van Gogh ¿Vale? Os dejaremos el enlace en la descripción Pero del no vídeo es verdad quiero decir si tuvierais que pedirlo nosotros no tenemos que pedirlo porque nos lo han regalado porque somos youtubers famosos y han dicho oh por favor hacernos una review y bueno nos la han mandado así pero si tuvierais que comprarlo os aconsejo que lo hagáis en la, en la enlace que os voy a dejar a continuación gracias Cairo. ¿Sabéis qué quiero hacer con él? Un aire acondicionado. ¡Vamos a hacer un aire acondicionado con ese aparatejo! ¡Sí, sí, sí! Ha sido idea mía, porque a esto ahora le pones una bomba de agua, eh, le mueves su liquidito y le pones un radiador de ordenador con sus ventiladores. Y toma, María Morena, aire acondicionado. Se me ha ocurrido a mí que soy un tío inteligente? No, es mentira, es mentira, es idea de bicesa. Esa idea de Vicesat, que es un crack, el tío es un crack, oye, eh, desde aquí un saludo, dice... Voy a hacer algo, un, lo voy a hacer un poquito diferente, ¿vale? Y adaptado en concreto a este, a este vehículo. Para este tipo de, de furgonetas que llevan un espacio entre los dos asientos, ahora lo vamos a comprobar si cabe eso justo en medio de los dos asientos. ¿Para qué? Para que yo pueda ir conduciendo y abrir ahí... Y sacarme una cerveza con mucho alcohol mientras conduzco. No. Co cero, cero. Sin alcohol. Si te ves, no conduzcas. Vamos a ver si cabe la nevera entre el asiento del piloto y el copiloto. ¿Qué dices, Jairo? ¿Cabe o no cabe? A ver... Guau, chaval. Si parece que ha sido diseñada para esto. A ver, se puede abrir. A ah, pura pena. Se puede abrir. Vale, ah. a ver, cierra sin pillar el cinturón. Es difícil. Bueno, pues sí, sí, sí. ¿Puedo? Bueno, pues un momento. Como veis, cabe perfectamente en medio de los dos asientos, bueno perfectamente sí, cabe, sobra un poco de espacio, no sabemos si será suficiente para abrir bien, pero es otro punto a favor que tiene. Si queréis ver cómo se fabrica un aire acondicionado para vuestra camper ¿eh? Porque eso es un gran problema que tenemos todos los que tenemos vehículos de esta época Que casi ninguno tiene aire acondicionado Y con este sol de justicia horrible como el que tenemos hoy Se hace indispensable un aire acondicionado De modo que si queréis ver cómo fabricar un aire acondicionado con este aparatejo 20 ligas. 20 líquen. Sí. 200.000 likes entre 100.000 sí, y, y, y lo hacemos ¿Queréis que hagamos un aire acondicionado con esa nevera? ¿Cuántos likes queréis que pidamos, chicos? 20. ¿20? Dios, qué cutre Vale, 20 100, 100. 20 ¡Vamos a empezar por Lovagini! ¡Vein! ¡Está muy dero! ...9 de julio a las 9 de la noche Novillada en clase práctica de la Escuela Taurina de Almería Con entrada libre hasta completar aforo Sábado 20 de julio Magnífica corrida de toros con reses de niños del Cubillo ¿Qué quieres Blanca? ¿Qué quieres? Esto que he hecho? ¿Qué has hecho? Una red con un punto y una red Que juntos sería diversión campo pero vente de aquí que si no no se ve a ver y aquí hay que dejar la marca de la mano a ver y aquí hay el pie qué bien la mano y el pie a ver quita que no le hagas no sombra Salud, despide el vídeo. ¡Adiós, chicos! ¡Adiós! ¡Divertores!